¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Pican Rock. Momento de definiciones en el básquetbol provincial. Recordemos que ya de la conferencia 2 hay dos ascendidos, son los paranaenses, Paracao y Sionista. En la conferencia 1 el Social Deportivo San José ya había obtenido su paso al próximo torneo federal de básquetbol y en esta última fecha de la fase regular se dirimían los últimos tres pasajes. De esto va a tratar el programa del día de la fecha y así arrancamos. Neptunia en casa rojo y verde como siempre recibía Atlético Tala que aquí en la pintura quien si no Isaac Monti aparecía dejando la basura en su lugar Isaac sería una de las figuras con 16 puntos pero Neptunia le anotaba en la pintura, le anotaba corriendo aquí con esta rotación llegando fácil al gol se venía el equipo de Golabichu sobre el final 23 puntos para Cristian Pérez, 13 para Elías Iniguez, 9 para Ramírez Acevedo, 8 para Juan Frigo Feli 7 para Frando Regaray. Con esa pasividad defendía Atlético y así anotaba Atlético Tala posteriormente con el libre de Auscarriague. Bofeli en el individual convertía otra vez Matute desde la línea, 15 puntos para él, 12 para Bauti Mena. Y desde la línea se empezaba a definir el partido, momentos decisivos. Atlético necesitaba ganar para entrar directamente entre los cuatro primeros. Neptunia ya sin chance de esto. Aquí, para ganarlo, Boffeli marraba, se perdía por línea final. Y con este bombazo se pone al frente Neptunia por dos. Última bola, Oscar Regue, para ganarlo no podía. Pero Atlético tala iba a festejar esperando resultados y clasificaba entre los cuatro primeros. Sanjo el puntero. Y primer clasificado al DFB recibía ABH con algún tipo de esperanza en tener localía de cara a los playoffs, pero así defendía y Sanjo se lo hacía pagar. 30 puntos de Nahuel Vicentín, 11 rebotes y 13 de 20. En tiro de 2 puntos. Riaño para arriba. Linda acción del juvenil. Sanjo con la réplica. Rompía Leo. Flotadita y doble de curros. Cuando no, 19 puntos para él. 9 para Gaitán, 9 para Barreto. 5 para Martín Tabach, Leo otra vez el bombazo a pie firme que te voy a contar, Golón para el escolta clave, en Sanjo Heraldo Russo que aparecía en la pintura doble del interno el goleador de H va a ser Maxi Robledo, conduce 11 para Conrado Zapata, 9 para Germán Andrés Vicentín en el individual de espalda de frente, siempre peligroso rotación de Sanjo caía Barreto y flotadita del rendidor Facu era dominio total de Sanjo, más puntero que nunca. Saboreando ya el ascenso. A BH no le iba a alcanzar con este partido naturalmente. Así le convertían de todos lados. Y enfrentará a Racing en los playoffs con ventaja de localidad para el equipo de Gualeguaychú. Iba para adentro Zapata, convertía en la individual. siete para Valdani. 8 para Patricio Rueda. Sanjo corría, anotaba desde donde quería pero un paso del puntero 78-66 con ese lujo. Partidazo en Concepción del Uruguay, quien ganaba se aseguraba un pasaje directo al próximo TFB y pumba, bombazo de Olimpia que entró menos 13. Al último periodo, León Alfonso la rotación, otro bombazo bien parado, a triple limpio, Olimpia Encaraba este pasaje, y este hombre iba a ser Clave, recontra Clave, Tomás Bota Le flotan, ¡pumba! Bombazo, 29 puntos Para él, 9 de 14 En tiros de 2 Leuse con todo el manual del Biot, convirtiendo En la pintura, iba a ser Uno de los goleadores, con 15 puntos Para él, 16 para Martí Dato, 18 para Guido De la Bedoba, otra vez Leuse en el bajo Sacando ventaja Dato con la bola Penetración, giro y este golón de Marti cuando no Pero, pero en Olimpia 18 para frávega 14 para León Alfonso y este hombre en llamas Con esta demostración individual yendo para adentro aquí por mano hábil En esta ocasión desde la línea también Descontaba Olimpia aquí jugándosela rompiendo primera línea Asistencia y otro triple más para Olimpia Que se ponía tiro en el tanteador Pasaba el frente de la vedova para empatarlo Yendo para adentro, cuando no. Y aquí bota que sí vengo, que sí voy. De espalda, giro, pumba. Todo el manual del atacante. Desde la línea también. Así se ponía al frente. Olimpia de Paraná. De la Bedoba triple clave. ¡Paren para empatrarlo, Guido. Y aquí Fará desde la línea. Para ponerlo al frente a Olimpia. Para empatarlo, última bola, regatas de la Bedova con la rotación, Suárez bien paradito, el triple afuera y el pasaje para Olimpia a el TFB. Hasta aquí algunos de los partidos. Sanjo ya clasificado, Neptunia perdiendo, pero dándole una chance precisamente a Atlético Tala, que dependía de otros resultados y regatas, perdiendo frente a Olimpia. El equipo paranaense pasa precisamente al próximo torneo federal. Breve pausa y regresamos con el resto de esta conferencia 1 y la búsqueda de los pasajes al TFB. Nuestras radios. Nuestro canal.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 Continuamos en el segundo bloque de Pick and Rock. Recuerden que este programa lo pueden ver en el canal de YouTube del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El resto de los partidos, placa y te contamos cómo quedan los cuatro clasificados al TFB y los playoffs. Racine en el Justo en de Chu, recibía a Ferro, Blanco y Azul, rotación. Y anotaba desde el bajo. Lindo gol. Son imágenes del último periodo. Joaquín Obregón, el goleador. 17 puntos para él. Jaff, aquí con la corrección. Una de las figuras de Racing. 10 puntos para él. 10 para Nico Nieto. 14 para Nico Nicotra Los goleadores de Racing que aquí castigaba una vez más en la pintura. Imágenes ya del final del juego. 15 para Cayo Trufa. 12 para Pablo Moreira. linda penetración y el doble para Ferro. 8 para Gabriel Fernández. Se definía el juego sobre el final. Bombazo. Con suspenso adentro. Y más 8 puntos para él. Y desde la línea se empezaba a definir la historia. De un lado, y del otro, convertía Fernández para Ferro. Ya último minuto para ponerse al frente por la mínima. Ferro con esa acción estaba más 3. Y así lo quería empatar el equipo de Racing. Yendo para adentro, bandejita adentro. Descontaba Racing. Y aquí con la posibilidad de ganarlo estaba menos 1. Linda acción, va para arriba. Tapón. Y con esa defensa lo cerraba Ferro Marraba ya la última novia a tiempo Triunfo de Ferro sobre Racing 66 a 64 Peñarol en casa Recibía a Luis Luciano pensando en buscar La mejor ubicación de cara a los playoffs. Luis Luciano ya condenado al último lugar Pero jugando en playoffs Penetración y conversión de Damián Echazarreta 11 puntos para él 17 para Solda Terone con 10, recién lo veíamos anotando 10 para Rodríguez, 21 para la autora Chur El goleador de Peñarol Aquí convertía a Faldi, doble Fabricio Sistri, 15 puntos para él Uno de los goleadores de Luis Luciano 14 para Briseño Penetración y conversión para Peña Que dominaba el partido Aquí nuevamente rotación, penetración Y adentro lo quebraba precisamente En este pasaje de juego Desde allí iba a administrar Anotaba en la pintura, con los grandes Desde afuera hacia adentro era todo de Peñarol, aquí en la individual una vez más, ganaba el tricolor pensando ya en los playoffs, el goleador Lautaro Chur, 21 puntos, 17 para Bautista Solda, triunfo de Peñarol, descontaba desde la línea Luciano, no le iba a alcanzar, Bericeño desde la línea libre, espero corriendo a Peñarol, iba a llevarse un triunfazo, 97-70 frente a Luciano. Bancario Central, la cita, partido clave, quien ganaba se aseguraba un paso ya al próximo TFB. Silva en suspensión compartía 18 puntos para Agustín, el goleador, y así se lo echaba en la pintura. revelo, guapeándola con tablero adentro, 7 puntos para él. Aquí también anotando desde la línea, y este hombre va a ser el goleador Alexis Nech, 20 puntos para él. Clave en la línea con los triples también. Central descontando sobre el final lo traía de atrás al partido. Y Berna con el bombazo. 18 puntos para Seba. Pero, pero en bancario iba a aparecer un tal Teco Jerez con 17. Calderón con 15. Y naturalmente Silva le da mucho. Ahí, el bombazo. 18. Central necesitaba ganar para meterse en el próximo TFB. Bancario si sí gana. Ahora bueno, sí, eh, si no, tenía que esperar una serie de resultados que no quería por eso querés desde la línea también convirtiendo Nech salía del rulo del bombazo últimos segundos paridad total se terminaba el juego igualados en 63 y quién si no te cogeré bomba para ganarlo sobre el final muy forzado Rebelo marraba bancario al TFB central a los playoffs 65 a 63 ganó el equipo verde Así continúa la historia en los playoffs para la conferencia 1, ya clasificados, Sanjo, Bancario, Olimpia y Atlético Tala, los playoffs el quinto central entre Riano frente a Luis Luciano, Regatas, Ferro, Neptunia, Peñarol, Racing, BH, ese es el juego 1 de playoffs El juego 2 se invierte en las localías y de corresponder un tercer juego, el sábado igualan a lo que es el juego 1. Así llegamos al final de una nueva edición de Pican Rock. Este programa lo pueden ver en YouTube a través del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos vemos la próxima semana. Chao, que pasen bien.